Lo sé que esta palabra no es tu favorita. Y puedo apostar. ¿Cómo es? Favorite. Favorite. Significa favorito. Entonces, ¿cómo se pronuncia? Favorite. Muy fácil. Ahora, en una frase. You are my favorite student. Así.